Señores, con nosotros, Sauri García, la más odiada de los regidores. Dímelo, Yosauri, ¿cómo te está. Los regidores me aman, al revés. Y si quiero te ya, quieres, ya, ya por aceptamos. cierto, Yosauri, nosotros te invitamos mañana al el programa ¿Para que qué? estará eh, la participación especial, un programa especial, con el candidato síndico, el señor Siquio N. G. La Rosa. ¿Él quiere ver? Que, no, te lo digo porque como fue que después de que nosotros le dimos el consejo, que hizo su vista, te invitamos. ¿Qué le tienes para nosotros, Yosauri, hoy? hablar de algo importante y creo que lo que acaba de pasar también tiene que ver mucho con eso. Y hoy vamos a hablar de priorizar. ¿A usted no le ha pasado que entre todos los 700 correos que llegan, los 27,000 DM y todas las cosas que hay que hacer, uno como que se tranca y no encuentra por dónde empezar? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de priorizar porque es importante. Y cómo aprender a hacerlo de la forma correcta. Siempre en el día a día tenemos muchas cosas que hacer. Y debemos aprender a diferenciar y a priorizar, a diferenciar lo importante de lo urgente. Y ese es el primer punto que vamos a tratar. ¿Cómo podemos diferenciar aquello que es importante de lo que es urgente a la hora de planificarnos dentro de nuestra empresa? Lo importante y lo urgente se diferencian de una manera muy sencilla. Lo importante es aquello que si usted no lo hace, su compañía o pierde dinero o pierde empleados o no va a generar ingresos. Mientras que lo urgente son las cosas que hay que hacer rápido porque son cosas que son necesarias. Entonces, lo importante siempre va a ir por encima del urgente en el sentido de que esas cosas que hay que hacer para seguir produciendo, por ejemplo, en el caso de Néstor Flow con su, con su negocio, si Néstor Flow no compra la materia prima, ¿no? Por más cosas importantes que haya para hacer, no puede trabajar. Entonces, esas son las cosas que usted va a priorizar como importantes y son las que hay que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando nos destinamos a empezar este listado por las cosas urgentes que tenemos que hacer, que tengo que mandarle un correo a fulano, o que tengo que terminar de elegir el color con el que se va a pintar la pared y descuidamos lo importante. Nuestro negocio pierde dinero, clientela y tiempo. Entonces, ese es el primer punto. Aprender a diferenciar lo que es urgente de lo importante. Dijimos que lo urgente aquellas cosas que surgen y que requieren rapidez, mientras que lo importante es lo que mantiene mi negocio funcionando y lo mantiene a flote. El segundo punto para aprender a priorizar y organizar nuestro tiempo y hacer todo lo que debemos hacer con tiempo es delegar efectivamente. Y en delegar hay dos puntos importantes. Primero, saber a quién delegamos y segundo, también entender que esa persona tenga las capacidades necesarias para cumplir la tarea que se le está delegando y también ser específico, claro y conciso cuando le deleguemos una tarea. Por ejemplo, si usted le va a delegar a una tarea que tenga que ver con el trato al servicio del cliente, a uno de sus colaboradores, tiene que ser alguien que tenga las aptitudes y las capacidades de tratar con gente, de manejarse bajo presión. Y por supuesto, usted a la hora de delegar tiene que ser lo suficientemente claro, hablar de manera específica y explicarle a esta persona, cuáles son los resultados exactos que usted quiere obtener de la tarea que usted le está delegando. Otra cosa. Delegar efectivamente también significa que nosotros vamos a delegar aquellas cosas que no necesitan necesariamente que la hagamos nosotros y mejor aún aquellas cosas que quizás nosotros no tenemos el paquete de habilidades necesarias para realizar, pero tenemos dentro de nuestra empresa alguien que sí lo tiene, porque lo que usted no puede delegar es lo que usted tiene que hacer per se usted mismo y, en el, y aquellas cosas en las que usted tiene las mejores habilidades. Estas son las cosas que usted no debe de delegar ahora. Delegar efectivamente significa escoger la mejor persona para la tarea. Delegar efectivamente también significa explicarle bien, claro y conciso a la persona los resultados que queremos obtener cuando delegamos. Y, por supuesto, dar seguimiento, que aquí es donde se encuentra la tranca en muchas empresas con las que he colaborado. Delegamos, explicamos lo que queremos, pero el fallo está en que no damos el correcto seguimiento. No estamos constantemente preguntando y viendo el desarrollo de aquella tarea o aquel proyecto que hemos delegado. Entonces, ahí es donde se cae mucha... Eh, muchos proyectos y donde mucha gente tiene el temor y aprende a temer a delegar simplemente porque entiende que las cosas no se van a hacer si no las hacen ellos. Pero en realidad es un error de elegir la persona correcta, de no haber explicado eh, bien y de no haber dado el correcto seguimiento a aquella tarea que hemos delegado. Y el último punto para aprender a priorizar... Y manejar nuestro tiempo de manera efectiva y no perder el día entero de trabajo respondiendo 2,700 correos electrónicos que pudieron responderse en otro momento y de otra forma. Y es, debes de aprender a jugar con tus fortalezas. Cuando tú quieres eh, poder priorizar, tienes que aprender a jugar con tus fortalezas en el sentido de que tú tienes que eh, poder sentarte contigo mismo, ser lo suficientemente sincero y reconocer cuáles son tus áreas de fortaleza. Y cuando reconoces estas áreas de fortaleza, entonces tú asumir las tareas que hay pendientes de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento, conforme a las fortalezas que ya tú tienes y que tú portas. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que contrata de manera inteligente y trabaja con sus eh, colaboradores y los elige sus recursos humanos de manera inteligente, usted va a saber elegir personas que le complementen, elegir colaboradores que tengan habilidades de las que usted carece para que su equipo esté completo y pueda funcionar de la mejor manera. Aprende a conocer si tus habilidades no son un ejemplo, hablar en público. Si tus habilidades no son el trato con la gente, pues contrata personal que pueda y tenga esas habilidades para que tú puedas delegar esa parte en ese nuevo personal que tú has contratado. Esto ha sido pues parte de lo que quise tratar con ustedes el día de hoy porque es importante aprender en este tiempo donde realmente uno no puede ni trabajar tranquilo porque, por ejemplo, lo que trabajamos mucho con el celular, como Génesis y yo y también Néstor, es imposible tú incluso poder mandar un correo electrónico completo sin que te entren 25 notificaciones Lamentable, y tú te distraigas. Difícil, difícil. por ejemplo En el caso mío tengo yo a Villa, tú sabes que es análogo, y es un amigo mío, pero... Es quien me no, me no, no me maltrate a Villa, que Villa es mi amigo. Eh, Pobre Villa. Eh, eh, pero Villa que, que siempre se encarga de esa parte, siempre, porque a veces hay gente que quiere que uno no lo quiera responder o algo por estilo. No, no, que uno no quiere Entonces, responder. Entonces, un ejemplo, en el que caso de cosas... la página web, ¿qué es más importante? ¿Actualizar la noticia o, o responder los correos? No, porque ahí se dividió. O sea, no te digo en uh -huh. un sentido, un ejemplo, para que la gente tenga un ejemplo uh -huh. más llano, en un portal de noticias, ¿qué es más importante todos los días? ¿Mantenerlo actualizado o responder los correos bueno, electrónicos? Lo en este caso, se dividió. O sea, se, se, se tuvo que dividir porque llevarlo todo junto, por ejemplo, ya yo, lo, yo envío la noticia. Pero ya los muchachos algunos asumen algunas noticias y eso, ¿sabe? porque delegar de manera nada, efectiva, dejarlo uno solo, miren, esto no es, no, no es fácil. Entonces, y siempre algo se le escapa a uno. No exacto, un ejemplo, en el caso de Néstor, que es una cafetería, que es lo más importante, que haya materia prima y gente para hacer la, las eh, la, la comidas que se hacen o que las redes estén actualizadas. Prioridad es que haya la materia prima y que esté el equipo. Las redes no es que no son importantes, pero si yo anuncio en las redes que vendo sándwiches y no hay pan, hay problema. Entonces Muy lo bien. importante es tener no la. un ma problemita, porque es un problema. Hay que mandar el delivery a todos a comprar el pan. Que hay, y ahí ¿Ven viene, delivery en una gota. Ahí viene Dios y te manda 10 clientes del mismo pan. Aunque ese pan a todas. Ah, no, entonces es así, espero sabe. que hayan aprendido y se pueden comunicar conmigo a través de todas las redes sociales, como arroba Yosauri García y 809-812-1712. Es mi teléfono de contacto para cualquier asesoría, cualquier pregunta, pues ahí estamos a la disposición. A atención, ya, ya sí que yo ya lo tiene ya pero los otros candidatos, por eh, favor, eh, hagan algo por su ]ía. para que lo asesore con las redes, porque ustedes, como que en las redes, como que están flojos. Están sí. flojos eh. y no puede están ser flojos, por recursos, porque flojos, hay mucha flojos. gente que está invirtiendo eh. en otras cosas. Sí, no, no. Que no es directamente en las redes, y créanme. Mañana, mañana viene Siquio Mañana va a tener el programa Papito en las redes sociales. El sábado. El sábado, y aquí, bueno. bueno. Bien, vamos a despedir el programa y lo vamos a despedir con un video musical. Tienen por ahí el video de Case, de, de mi amigo Case. No sé si Villalona lo tiene. ¿No tiene el video de mi amiguito Case? Villalona, fíjate Villalona. ¿Eh? ¿Cómo le dice Fernando? Fernando. Fernando, vamos arriba. Fernando, vamos arriba, Fernando. Fernando, eh, me avisa cuando tengan el video. Es recordar. Ya, bueno, tenemos todavía. Ya, Aquí, sí. Adiós que ahora, Ahorita pasan los minutos. Y eso pasa. Eso es normal en este programa. Flaco, eso, tú tienes que hacer esa seña más clara, Flaco. En <risa> este <programa>. no, <risa> es normal. Sí, porque hace una. No sé si es adiós que te pere no Esto entiendo. Esto es normal ¿no? en este programa. Señores, nada, este programa terminó por hoy. Así que las personas, recordarles que todos nuestros videos de ellos y de nosotros. El del hombre que vio el OVNI, los ay, ay, rieles. Ay, ay. Que ya ok, está me lo perdí, no. Entonces, yo, yo lo busco en la red desde Va a estar en Telenor, en YouTube Telenor y hasta en Remolacha, que, que, que mis amigos de Remolacha, un saludo a Pacheco y a los Señora, muchachos. Señores, hasta los este mitad en este país ya. Pa. Señores, nos vemos mañana, ya ustedes saben, mañana tenemos aquí a Siquio, así que ustedes saben, nos vemos mañana. <obscure sogar>. <manyical hurricane>